Y esta es la historia del experimento que yo presencié a través de la ventana del laboratorio del doctor Almada. Tiempo después, este se decidió a ir por los objetos que se en el lugar exacto donde se encuentra el tesoro azteca. Guiados por Flor, que recordó perfectamente el camino que conducía a ellos. Yo vi el pectoral. Era de una belleza extraordinaria y de un valor incalculable. Cuando la policía me apresó, llegó hasta mí la noticia de que el doctor Almada había regresado a la tumba, el pectoral y el brazalete. ¿Y ahora cómo vamos a saber dónde está la tumba azteca, maestro? Tierno, pero qué ingenuo eres. Te he contado toda la historia y aún preguntas. Sencillamente, utilizando el mismo procedimiento del doctor Almada. Hipnotizar nuevamente a la muchacha. Exactamente. ¿Ahora comprenden lo que hay que hacer, muchachos? Sí. Sí, maestro. Le traeremos a la muchacha como de lugar. Pero no quiero armas, Tierno. No quiero correr el riesgo de que una mala mate a la muchacha o al doctor. Está bien, maestro. Vamos, muchachos.